Estamos ya en noviembre, y como de costumbre, hay numerosos ciclistas que no tienen su futuro asegurado. En este vídeo vamos a hacer un repaso desde las grandes estrellas, Nairo y Cavendish, hasta las incógnitas en todos los pro-teams, pasando por los diferentes equipos World Tour, con Chávez, Pozzo Vivo, Van Rensburg, Reichenbach, Williams o Fórmula. Si os pasáis por la pestaña de comunidad, veréis un extenso post con los planes que tengo para esta temporada baja. Seguro os interesa echarle un vistazo. ¿Dónde creéis que acabarán algunos de estos ciclistas que vamos a ver? ¿Cuántos se quedarán sin contrato? Hacedme saber en los comentarios vuestras opiniones y ¡vamos con el vídeo! Empezamos este recorrido con, evidentemente, Nairo Quintana. Ahora que el caso del tramadol ha sido definitivamente resuelto, aunque no haya sido favorable para el de cómbita, hemos de centrarnos en su futuro y en qué equipo estará en 2023. El Arkea no será, pues ambas partes decidieron desvincularse en buenos términos y ese anuncio de renovación hasta el final de 2025 que hizo Nairo no pasó de ser un acuerdo verbal. Fueron saliendo en el último mes y medio otras opciones dentro del World Tour, como los otros tres equipos franceses, pero tanto Cofidis como Groupama de G o AG2R negaron ese supuesto interés en el colombiano que algunos medios, como el L'Equipe, habían filtrado o directamente hicieron oídos sordos. Surgió entonces con fuerza la opción del Astana, pero el propio Vinokurov desmintió a los pocos días ese supuesto interés. Los medios franceses también hablaron del B&B como posible opción, pero esa parece diluirse a cada día que pasa, según luego comentaré en el apartado de Cavendish y el próximo noticiero más ampliamente. Una vuelta a Movistar solo hace ya unos meses, pero el equipo navarro, al igual que Trek Segafredo, Bike Exchange, Cofidis y seguramente otros equipos, ya han cerrado sus plantillas para 2023. Machin, el jefazo del UVI, destacó a mediados de julio las cualidades de Nairo, pero tuvo que salir a desmentir los titulares que afirmaban que le quería en el UVI, algo que él nunca dijo. Así que, ¿qué le queda a Nairo? ¿Quizás se vaya a Israel? ¿Al Bahrein? ¿A otro pro-team? Muchas dudas, una imagen dañada... Pocas opciones y cada vez menos tiempo, aunque Nairo asegura que va a seguir pedaleando y que hay algunos equipos o un par que están ahí y estaban esperando lo que pasara aquí, entiendo que después del fallo del TAS. ¿Y qué será de los compañeros colombianos de Quintana en la Arkea? Ninguno de los tres continuará en el equipo francés. Viener Anacona dijo en septiembre que prefiere no comentar nada más de su futuro hasta que no haya algún contacto más serio con otros equipos. Miguel Eduardo Flores quiere redimirse tras un año en el que las cosas no han ido como esperaba y Dyer quizás siga a su hermano. La otra gran estrella de esta lista, Mark Cavendish, está viendo como su principal opción el B&B Hotels KTM, el futuro Paris Cycling Project, se diluye con el paso de los días. La situación actual del proyecto de Jérôme Pinot es preocupante. Lo último que sabemos tras la cancelación de la rueda de prensa el 26 de octubre es que Pinot tan solo tiene garantizados 3 millones del supuesto presupuesto para 2023, los de B&B Hotels, y que varios patrocinadores potenciales han descartado incorporarse al proyecto. Están surgiendo preocupantes rumores y comentaré más a fondo en el próximo noticiero, destacando la posibilidad de que París anuncie el fin de su asociación con el equipo. Y todo esto a una semana de la fecha límite del 15 de noviembre establecida por la UCI para entregar toda la documentación e inscribir a los equipos, aunque de acuerdo a James Hawkland, manager del UNOX, esa fecha fue el pasado 7 de noviembre. Así que con toda esta incertidumbre, ¿qué otras opciones tiene Cavendish? Dejando a un lado el rumor que salió hace una semana de una posible llegada a Movistar por el interés de Maximilian Siandry y que el propio equipo Navarro desmintió, la opción que está creciendo últimamente es la del Israel Premier Tech, esta podría ser una buena salida para el británico, por su avanzada edad, que quedando trae al equipo el rally, el idioma inglés que comparten y el dinero que podrían ofrecerle. Además, dos fotos de Cavendish no hacen más que apoyar los rumores, una con Froome, Hule y demás ciclistas del equipo en el criterium de Singapur, y otra con el CEO de Factor, Rob Gitelis, proveedor de bicicletas del Israel, durante un paseo en bici en Ibiza. Hace unos meses, el EF Education Easy Post era otra opción, pero tras un enfriamiento a las conversaciones con el sprinter, Voters aseguró que si Rigo renovaba con el equipo, Cavendish no llegaría, y eso ha hecho justo el colombiano. Pero esta incertidumbre no solo salpica al de la isla de Man, sino a los otros cuatro corredores del World Tour que habían acordado competir con el equipo el año que viene. El argentino Maximiliano Richese, que se lo en su retirada para estar al lado de Cavendish, Kes Vol y Ramón Sinkeldam, que habrían cumplido su papel en el treno, además del australiano Nick Schultz, una opción interesante para la montaña. Si Pinocchio no cumpliese la fecha límite, ¿qué sería del staff y corredores actuales del B&B Hotels KTM? Para 2023, 15 de los ciclistas estaban bajo contrato y otros 7 renovaron su acuerdo con el equipo. De no salir este, nombres como Luca Mozzato, Pierre Roland, Axel Logons, Alexis Guillard, Cyril Gautier, Frank Bonamour o Cyril Bartheu estarían sin equipo a mediados de noviembre, una fecha en la que ya quedan muy pocos huecos libres. Roland quizás se retiraría, al igual que Sigil Lemoine, algo que tenía previsto finalizar la próxima edición de la Paris-Roubaix en abril Pino les ha ofrecido garantías a todos ellos y les ha asegurado que todo se resolverá, pero de acuerdo a Velo News, al menos uno de los cinco fichajes ya estaría buscando otras opciones y no me que no fuese el único. Veremos dónde acaban Cavendish y el resto Tras explayarnos en las dos grandes estrellas y el B&B, toca ir equipo a equipo del World Tour, en los que tenemos otros nombres muy interesantes Dos del Intermarché que no tienen contrato para 2023 son dos grandes veteranos del pelotón, Domenico Pozzovivo y Jan Bakelands. El pequeño escalador italiano quiere continuar un añito más y ante su negativa de ir a un pro-team, en el que no tenga garantizada la invitación al Giro de Italia, ve con buenos ojos una probable renovación con el Intermarché. Por su parte, Bakelands parece que no continuará en el equipo tras un enfrentamiento que tuvo con Nike Wiesbeck, jefe de rendimiento, y que comentamos en el noticiero ciclista 9.1 que os dejo por aquí quizá la retirada sea su camino. Y uno que seguro debe buscarse una nueva casa es Corne van Kessel, pues desde el Intermarché le comunicaron que no le renovarían el contrato. Vamos ahora con los ciclistas del IEF Education y Post, y comenzamos con Esteban Chávez, que aparece en la lista de Proceding Stats de ciclistas sin contrato para 2023. Eso es porque cuando el equipo anunció su fichaje, no indicaron la duración del contrato, pero por lo que he visto, estará en el IEF hasta el final de 2024. Aún así, le he incluido aquí por si acaso. La situación de los dos colombianos del equipo, Diego Camargo y Daniel Arroyave, es más dudosa y actualmente están sin contrato para la temporada que viene, al igual que Lucas Wisniewski, Tom Scully y Hidetto Nakane. Simon Carr debe ser incluido en este repaso, aunque según Daniel Benson, de VeloNews, ha renovado con el IEF por dos años. En el UBI tenemos numerosos nombres que aparecen en la lista de Procycling Stats de ciclistas en contrato para 2023, pero según lo que he recopilado en diversos medios, permanecerán en el equipo el año que viene. Se trata de Juan Sebastián Molano, David de Fórmulo, Jan Polank y Ryan Gibbons. Otros que no tienen contrato en 2023 del UAE son Yusuf Mirza, Oliveiro Troya y Joel Suter, segundo en el Trofeo Calvi a inicios de año y campeón suizo contra el Crono, que suena para el Tudor. Del Loto sudal, Destiny en 2023 y en segunda división, tenemos los nombres de Reinhard Janse van Rensburg, aunque todo indica que continuará en el equipo, Matthew Holmes, que será otro que se vaya al Tudor, Carlos Barbero, el único español del World Tour sin contrato, o Roger Kluge, un componente básico del tren de Iguan en los últimos años, que ha tenido un 2022 difícil con COVID y enfermedades, y que dejó caer que si no encuentra equipo para 2023, se dedicará por completo a la pista. Otros nombres del loto sin contrato son Camille Malecki y Sandres Verblosem. Cuatro ciclistas de Cofidis no tienen contrato para el año que viene, David de Vilela, Sander Armé, Kenneth Van Bilsen y Tom Bolly todos ellos buenos veteranos que deberán encontrar hueco en otro equipo, pues el Cofidis cerró su plantilla 2023 con la incorporación de Christoph Nop. En el Astana tenemos muchas incógnitas, como Andrei Zeitz, un histórico gregario del equipo desde 2008, Christian Scaroni, que entró al equipo en julio tras el cierre del Rusbeló, Vadim Promtsky, un buen proyecto de escalador, o el reciente ganador del Mundial Sub-23, Yevgeny Fedorov, aunque su continuidad en el Astana debería ser un hecho al igual que Gleb Siritsa, que sorprendió a todo el mundo con sus sprints. También están Sebastián Henao, que decidió a inicios de agosto poner por su carrera de temporalmente por problemas de salud, Stefan De Devod, que por sus resultados en Sibiu, Castilla y León y Eslovaquia debería encontrar un hueco, Michele Gazzoli, suspendido hasta el 9 de agosto de 2023 y Gleb Brusensky. En esta tabla tenéis el resto de ciclistas del World Tour sin contrato, como Sebastián Reichenbach, fiel gregario del tipo Pinot en el Grupama de The G y que se irá al Tudor, junto a dos nombres del Trek Segafredo, el danés Alexander Kamp, tercero en Ploué, y el siempre compatible Simón Pelot, que rompió su contrato para 2023 con el Trek para irse a la escuadra suiza. También tenemos a Stephen Williams, que ganó una etapa en el Tour de Suiza y ha sonado para el Tudor o el B&B. Reto Hollenstein en el Israel Premier Tech, aunque Procycling Stats indica que tiene contrato hasta 2023. El Sprinter Estonio del Bora Martin Lass, que suena para el Astana. Westing Stills de Quickstep, que no tiene muy claro si continuará en el pelotón la próxima temporada. Y otros nombres son Alexander Konyshev, que suena para el Corratec después de que el Bike Exchange cerrase plantilla con la incorporación de Alessandro de Marquis, y el colombiano Brandon Smith-Rivera, aunque algunas fuentes indican que continuarán en eneos el año que viene. Vamos ahora a destacar los ciclistas sin contrato de los ProTeams, equipos de segunda división, Habiendo hablado ya de los cuatro colombianos del Arkea en el apartado de Quintana, tampoco continuarán en el equipo francés el estonio Marcus Pajur y Benjamin de Clerc. Ya en abril se filtró que la estrella Warren Barguil continuaría en el Arkea, aunque todavía no se ha hecho el anuncio oficial. Del otro equipo que ascenderá al World Tour, el Alpecín de Keuning, tenemos las incógnitas para la temporada que viene de Edward Anderson, Julien Bermotte y Scott Fighters. Otro que todavía no ha anunciado dónde competirá el año que viene es Nicolò Bonifacio, que ya se despidió de Total Energies a finales de septiembre. De acuerdo a lo que filtró Cires con Amiglio en agosto, la opción que más suena para el italiano es el Intermarché. Benoit Guenoso, director deportivo de Total Energies, declaró en una entrevista a We France que Mathieu Bourgadeau, Fabien Duby, Valentin Ferrand, Pierre Latour y Lorenzo Manzan continuarán en 2023 en el equipo, mientras que Christopher Loles tendrá que buscarse un nuevo hogar. Estamos a la espera de los anuncios oficiales. Un grupo de ciclistas en difícil situación son los del drone Hopper Androni Giocattoli, equipo que, si continúa el año que viene, lo hará en categoría continental. Gianni Savio les ha dado libertad para buscar y aceptar dos ofertas. Esta es la lista completa de corredores, en la que tenemos que destacar a numerosos colombianos, como Jonathan Restrepo o Juan Diego Alba, al rumano Eduard Mikkel Grosu, a italianos como Mattia Weiss o Eduardo Zardini, o el ucraniano Andri Ponomar. También está Eduardo Sepúlveda, que destacó especialmente en el Tour de Turquía y recientemente en el de lancawi. El argentino anunció hace unas semanas por Twitter que estaba buscando equipo para la próxima temporada y podría encontrar hueco en el loto sudal. En los portugueses españoles, que se están moviendo bastante últimamente, falta resolver la situación de numerosos ciclistas. En el caja rural tenemos al ecuatoriano Jefferson Cepeda, al colombiano Joan García o al venezolano Luis Aular, que se rumoreaba que podía acabar en un World Tour además de Juliana Bezqueta y Sergio Martín. Del Burgos BH queda pendiente resolver la situación de casi toda la plantilla, aunque según la información del diario de Burgos del 22 de septiembre, se habrían trasladado ofertas de renovación de contrato a Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Dani Navarro, Víctor Langelotti, Gabriel Müller y Jetze Ball, aunque no todos ellos continuarán, un hecho ya confirmado para Oscar Cabedo, Mikel Raím, Adrián Moreno, Chupe Cortázar y Alex Molénar, aunque quizás su victoria en Lankawi cambia las cosas. El futuro de Diego Rubio y André Domínguez es incierto, y queda por ver qué ocurre con Felipe Orts. En el Euskaltel tenemos las incógnitas de Mikel Azparren, Vaya Zurmendi, Joan Bou, Mikel Iturria o Gotzón Martín. Y las del Ken Pharma son Daniel Alejandro Méndez, Iván Moreno y Sava Novikov, que no continuarán en el equipo. Otros ciclistas dentro de los pro-teams que podemos destacar son la interesante colección de españoles e italianos de Leolo Cometa, con ropero o Lonardi, además de Marton Dina. Numerosos nombres del Bardiani CSF, como Modolo, Bataglin o el colombiano Jonathan Cañaveral. Los ciclistas del Bingle, que deben buscarse otro hueco tras trasladarse la plantilla 2023 del equipo, como el Sprinter Timothy Dupont, Attilio Viviani o Luke Wirtgen, que suena para el Tudor. El Sprinter Arvid De Klein, del Human Power Health, que podría seguir el mismo camino o Keegan Swirvull, que ha acudido a Twitter Gente del Sport en Valois, como Aaron Verwylst, de Pestel o Van Puke o del Juno como Ivor Skarsid o Martin Juranstad con Erlen Blika siendo renovado tras su buen hacer, victoria incluida en Lancawi. Y con esto, hemos terminado este repaso de ciclistas sin contrato para la temporada que viene de todos los equipos del World Tour y Pro Teams Como habréis visto, son muchos los que no tienen su futuro asegurado aunque la situación de algunos se resolverá pronto, como los que llegarán al Tudor, y otros como Quintana, caben y Sopotso Vivo, tendrán huecos sí o sí. Recordad que tenéis un post en la comunidad explicando mis planes para la temporada baja. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, siempre podéis dejar un like y una suscripción. Os espero en unos días por aquí.